Tiempo futuro en español. Tiempo futuro. Verbos terminados en AR video número 16. Acentuar. To emphasize. Yo acentuaré. Tú acentuarás. Él, ella, usted acentuará. Nosotros, nosotras acentuaremos. Vosotros, vosotras acentuaréis. Ellos, ellas, ustedes acentuarán. Yo acentuaré las palabras correctamente. Actuar. To act. Yo actuaré. Tú actuarás. Él, ella, usted actuará. Nosotros, nosotras actuaremos. Vosotros, vosotras actuaréis. Ellos, ellas, ustedes actuarán. Mi hijo actuará muy bien en la obra de teatro. Continuar. To continue. Yo continuaré. Tú continuarás, él, ella, usted continuará, nosotros, nosotras continuaremos, vosotros, vosotras continuaréis, ellos, ellas, ustedes continuarán. Tú continuarás con tus estudios en medicina. Efectuar, to effect. Yo efectuaré. Tú efectuarás. Él, ella, usted efectuará. Nosotros, nosotras efectuaremos. Vosotros, vosotras efectuaréis. Ellos, ellas, ustedes efectuarán. Ana efectuará muy buenos pases en el juego. Evaluar. To evaluate. Yo evaluaré. Tú evaluarás. Él, ella, usted evaluará. Nosotros, nosotras evaluaremos. Vosotros, vosotras evaluaréis. Ellos, ellas, ustedes evaluarán. Nosotros evaluaremos los beneficios del negocio. Extenuar, to exhaust. Yo extenuaré. Tú extenuarás. Él, ella, usted extenuará. Nosotros, nosotras extenuaremos. Vosotros, vosotras extenuaréis. Ellos, ellas, ustedes extenuarán. El entrenador extenuará mucho a los jugadores. Fluctuar. To fluctuate. Yo fluctuaré. Tú fluctuarás. Él, ella, usted fluctuará. Nosotros, nosotras fluctuaremos. Vosotros, vosotras fluctuaréis. Ellos, ellas, ustedes fluctuarán. El precio de su carro o de su coche fluctuará entre mil y mil dólares. Graduar. To graduate. Yo graduaré. Tú graduarás. Él, ella, usted graduará. Nosotros, nosotras, graduaremos. Vosotros, vosotras, graduaréis. Ellos, ellas, ustedes, graduarán. Yo graduaré la temperatura de mi cuarto. Graduarse. To graduate. Yo me graduaré. Tú te graduarás. Él, ella, usted se graduará. Nosotros, nosotras, nos graduaremos. Vosotros, vosotras, os graduaréis. Ellos, ellas, ustedes se graduarán. Mi hijo se graduará de la universidad con honores. Habituar, to habituate, yo habituaré, tú habituarás, él, ella, usted habituará, nosotros, nosotras habituaremos, vosotros, vosotras habituaréis, ellos, ellas, ustedes habituarán. Yo me habituaré a comer más frutas y vegetales. Insinuar. To insinuate. Yo insinuaré. Tú insinuarás. Él, ella, usted insinuará. Nosotros, nosotras insinuaremos. Vosotros, vosotras insinuaréis. Ellos, ellas, ustedes insinuarán. Roberto insinuará que mi amiga me miente. Perpetuar. To perpetuate. Yo perpetuaré. Tú perpetuarás. Él, ella, usted perpetuará. Nosotros, nosotras perpetuaremos. Vosotros, vosotras perpetuaréis. Ellos, ellas, ustedes perpetuarán. Luisa perpetuará su cultura en sus hijos. Situar. To situate. Yo situaré. Tú situarás. Él, ella, usted situará. Nosotros, nosotras situaremos. Vosotros, vosotras situaréis. Ellos, ellas, ustedes situarán. Nosotros situaremos la playa en el mapa.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 Gracias por tu tiempo. Gracias por ver esta clase. Bueno, espero verte nuevamente en el próximo video. Hasta la vista, amigos.